Y bienvenidos, gente, a un nuevo vídeo. Soy el señor Nierka. Y no, tranquilos, no voy a hacer una serie. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Simplemente un pana sabio me dijo: La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Eh, Jugando Tomb Raider. Pues que nunca me pasó un Tomb Raider, ¿vale? Y me regalaron la Definitive Edition del Shadow of the Tomb Raider. Y pues bueno, aquí estamos una vez más con la morena. Estas no son horas de llamar. A no ser que me lo quieras mamar. Estas no son horas de llamar. A menos que me lo quieras mamar. Que quieras. ¡Pendeja! ¡Tenemos que salir de aquí! <risa> ¡Vamos a la verga, güey! ¡Ojo! <risa> Simon Ghost y aquí presente. presente. Chis, ¿Te que entra ahí? Está guapísimo, loco. También la chica, la chica esta cuando le interesa rompe la pared, es una pared histórica, da igual. Lo, lo que digo es que la lluvia va a inundarlo todo. ¿Qué coño crees que estoy haciendo? Justo estoy comprobando la bomba de agua. ¿What? Vale, vamos a asegurarnos de que todo vaya correctamente. Usa las teclas de movimiento para moverte por las paredes con vegetación. Lo como que traiga el socio de la Lara, la... es de Aircraft. Ay, ay, ay, que me caigo? La operación apagona ha comenzado. Los trabajadores locales no deben salir de aquí con vida. Ah, joder. Sigamos el plan. Asegúrate de Ahora cuando venga... Los puedo matar, sigiloso. Ahí está. Yo... Soy una máquina de sigilo. Soy la muerte. Loco Spider-Man. Es la surda la tía esta, ¿eh? De verdad. ¿En serio he fallado? Sí. Los muy imbéciles deberían haberse metido en sus asuntos. Campamento base aquí, cerca, ¿Dónde están los refuerzos? Me refuerzo el con tonterías. ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda! mierda mierda uh tía! Ahora estoy en modo Call Duty, lo loco ¿Pero por qué el gameplay ha cambiado? O sea... <risa> literalmente estoy jugando Call Duty, tío ya se la saben. Cámara, cámara. Más fuerte le han peado un culatazo. Que le han roto. Las los... costillas o okay, qué, morcica. Me cago en la puta, pero que de verdad. <risa> ya me chingue. Eh, pon. Pon mis muñecos de. ¡Hola! Oh, Spawn, mi muñeco de Spider-Man cuando se me caía al baño. ¿Qué pasa gente? Este es un buen momento para que nos suscriba <ríe> ¡Eh, tú! ¡Dale like! Suscríbete! Oh, oh, Dale, dale Hostia, hay dos pies ahí, oh, tía, y, oh, tía, oh no. así que a quién se le ocurre saltar así No, tío, el supermercado está chipeado oh. Eh, pero está todo bien hecho, eh Ojo Pero rompe el cristal Es que tú a la haga, por Dios Coño, necesito Necesito un pico de eso, eh Pero aquí hay corriente, en plan. Yo he estoy, yo estado en un río y hay corriente, eh, o sea. Pero tiene un. Tiene un. ¡Ay! ¡Dale! ¿Tengo que a ¿Tres, tres palmeras ha comido ya. ¡Hala! ¡No, mi palmerita! Madre. Y ahí. Uf. La Virgen. Joder, es que ni a botas, al Ah. Al oh. cartel. Ah. Ah. puro indie Ojo, la farola Yo. Puta madre, regla número uno de Latinoamérica nunca saltar sobre un, un tejado de zapa porque se cae. Uh, Dios. Receta para el desastre. Oh, mi Spiderman loco. Pero no entiendo yo eso de tengo que ponerme a, sal, a salvo y me pongo a escalar, claro. ¿Quién dijo? ¡No! ¡No! ¡No te muevas! No, ¡No quiero caer! ¡No ¡No me quiero caer! ¡Mamá! ¡Mamá! No ¿Dónde no estás? ¡Madaro! ¡Madaro a un inocente! ¡Agarraos! ¡Esto se va a mover! Oh. Oh, ¡Hostia! ¡A chuparla! Literalmente así empieza Blanco 1. ¡Eh! El barro para la herida es lo mejor del mundo. Cero infecciones. Cero bichos. ¡Es God <ríe> ¡Oh! Me duele la pija. Ah, no, que no tengo. Bueno, me duelen los ovarios. ¡Oh, tío! ¡Ah, qué bueno! ¿Un bañico o qué? Venga, un bañico. Literalmente de Thor. O sea... Ey, mucho real. Se han puesto golosón. y han decidido meterle de mecánicas de supervivencia. Aunque a un juego así le pegan bastante bien. Porque el Lara, que claro, ya sabes ¿Dónde cómo... Están? Oh, y adore, ah, esos macacos. Cuánto puedo, yo loco. A eso le voy a tener que soltar un puñetazo. Eh. Oh, Dios. <risa> <¡Opa! risa> Fuego. Oh, bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la Creo próxima. Que ya está bien